¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars. Bueno chicos, venga que vamos a abrir unas poquitas de máquinas Vamos a continuar con nuestras aperturas de máquinas Aquí tenemos para abrir 30 máquinas Y vamos allá, vamos a ver si nos salen legendarias, épicas que necesitemos Como puede ser el Ariete de Vuelva Reminas. Legendarias, queríamos ese tanque Si habéis visto el vídeo anterior Dudábamos si habíamos perdido porque ya sabéis que se me rompió el móvil. Eh, tuve que, bueno, instalar el juego de nuevo y Clash of Cards me bajó un par de niveles. Eh, los mismos problemas de siempre con la nube. Bueno, ya sabéis que si, des, si desinstaláis el juego pues os puede pasar. Que a veces no te pasa porque, bueno, se guarda cuando le da la gana. Bueno, vamos allá, vamos a abrir máquinas que tengo muchas ganas que... Estoy últimamente subiendo mucho Toad. Me queda poco para terminar el juego. Si no habéis visto el juego, está muy bien. Me estoy divirtiendo mucho. Muchos de vosotros eh, os está gustando. Le estáis dando like y mucho cariño. Muchas gracias chicos. Ya de paso, quiero que deis en este vídeo un like. Dejar un like si queréis que siga subiendo Clash of Cars De esta manera, tan fuerte como la subo. Bueno, Dejar un like y yo veré que os gusta. Subiré más a menudo Clash of Cars y ojo que pronto se viene actualizaciones, chicos bueno también deciros eh, me acabo de acordar que Clash of Cars la última publicación que bueno puse en Facebook no la dije en el anterior vídeo la voy a decir ahora eh, ha metido como partidas en línea por equipos con otros jugadores ahora mismo no sé muy bien qué es lo que ponía pero bueno, os pondré de todas maneras por aquí en la pantalla la publicación para que vosotros la veáis. La estaréis viendo ahora mismo. ¡Oh! ¡Legendaria! ¡Venga, va! Primera legendaria del vídeo. Bueno, bueno, bueno, que en el anterior vídeo no nos salió ninguna legendaria, chicos. Muy mala apertura, pero bueno. Cruzo los dedos, prefiero el tanque o, quién sabe, una avioneta, alguna de estas que no tengamos. Y me sale el coche velocidad. Vaya M. Uf, madre mía. En fin, me da 10 gemas, pero es que me sale siempre. Lo tengo aborrecido. Coche velocidad. Madre mía, mía, que entre las legendarias puede ser. Vete tú a saber, una de las mejores. Pues. Queras o no, es bastante rápido. Y si habéis visto el uno de los coches más rápidos del juego, el vídeo que subí. Es el más rápido de todos, pero es que estoy ya harto de que me salga tantas veces, por favor, hay más legendarias. Es que no me sale ni la ambulancia, que no la queremos para nada, para nada. Venga va, ese coche Fénix, bueno, venga vamos a ver si recuperamos esos dos niveles que perdimos, ya recuperamos uno. Faltaría subir al nivel 67, bueno, es que si para empezar me hubiera salido una legendaria... Que no tuviéramos maximizada. Pues ya lo primero de todo subimos de nivel. Ay, ahí está este coche Duque maximizado. Madre mía, la de coches maximizados que tenemos. Bueno. Ojo, cuidado que la cantidad de gemas del canal va creciendo. Y ya verás tú cuando de, decidamos de, de utilizarlas. A ver en qué las utilizamos. Bueno aquí está la caravana del señor Mr. White Ya sabéis que está ambientada en la serie de Breaking Bad Bueno y nos ha salido ya una legendaria ¿eh? Todavía quedan máquinas así que no os vayáis que seguramente salga otra Dejar un like chicos para saber que os gusta este tipo de vídeo Lo vuelvo a decir, no me cansaré de repetirlo Aunque vosotros me dijéis luego que lo digo mucho pero es que me, me ayuda a saber si os gusta o no el vídeo. Así que por favor, abajo le dais al like. Like, like, like. Mira, va. A ver si nos salís alguna de las que queremos para fusionar. Que cogimos carrerilla y. Ojo, tenemos ya más de la mitad de los coches fusionados. Nos faltan unos poquitos. Y tengo muchas ganas de, de, de tenerlos todos. De subirlos al canal. Que vosotros. Podéis ver cómo son, cómo van. Bueno, si, sí. al fin y al cabo, vale la pena gastarse esos coches en ellos. Me quedan, creo que son 17 máquinas. A ver, en esta. Bueno, épica. Bueno, esta apertura me está gustando un poquito más. Ahí está. La anterior, muy mala. El barreminas, chicos. Bien, el barreminas. Vosotros diréis, ¿por qué bien? Vale, pues mirad Si no recuerdo mal vamos a poder fusionar Un nuevo coche A ver, a ver, a ver Aquí nos haría falta un ariete Y el tanque Pero es que mirar por aquí Porque vamos a poder fusionar este coche Venga que se vienen más vídeos Ahí está, pronto tendréis Ese coche fusionado chicos Intentaré hacerlo cuanto antes Venga va Venga, común Bien, bien, bien, bien bien. Google va, va. Uh, 4x4 Venga esa gemita Mira, 15 máquinas Y ya, mira, yo estoy contento Una legendaria en que ha sido esa Pero bueno, legendaria Olvidémonos porque ha salido Una mierda Vale, el barryman sí, Estoy contento por esa parte Vamos a tener un nuevo vídeo en el canal dentro de poco Con ese coche funcionado Que parece un gancho Venga, va. Quiero otra legendaria, por favor. Crash of Cars. No me decepciones. Venga, va. Bueno, aquí tenemos este porquete. Me han dado una gemita. Ahí sí tenemos suerte, eh, chicos. Otra legendaria. Bueno, morada. Me gustaría también subir de nivel. ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no? Bueno, ahí está el Donut Bueno, no lo tenemos maximizado. Me van a dar 20 de experiencia y con cualquier otro coche, sea común, raro, épico, legendario, da igual, vamos a subir al nivel 67, que ahora mismo no recuerdo muy bien qué nos mejoraba de Power Up, pero todo lo que venga para mejorar está muy bien, venga, a ver si tenemos suerte, bueno volumen, no hemos tenido suerte, está maximizado, 656 gemas, vosotros no lo veis porque bueno, tengo mi careto encima. Pero os lo voy diciendo que lo sepáis, eh, chicos. Ya va. El quitanieves. O oh, maximizado. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Va, va, va, va, va, va! ¡Uy! El ariete. ¿Quién sabe? El ariete. ¡Mira, ¡Va, Me ¡Uy! Bueno. Estamos contentos. Cinco gemas que no están nada mal. 662 gemas Venga, que tenemos que subir de nivel Y una legendaria, por Dios Que la que me ha salido antes Como si me sale una común Como si me sale el coche volquete, ¿sabes? Maximizado también Más todo. Bueno, estoy empezando un poco a Poner nervioso A ver si sale alguna ya que subamos de nivel Por Dios, por Dios, por Dios Venga, va Gas of Cars, Cash of Cards bueno, bueno, bueno, el monovolumen. El monovolumen. Venga, chuchuchuchum. Venga, esta va a ser. Esta, esta va a ser la que nos suba de nivel. Nivel, nivel, nivel. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que más chetada la cuenta no la podemos tener, ¿eh, chicos? Bueno, pues me pica otra vez. ¿Pero qué está pasando? Vamos bueno, no, no pues a A ver. A ver. También de misiles. Maximizado también. Bueno. Al menos me están saliendo épicas. Que me van dando cinco gemitas. Que no vayamos de una en una, chicos. Está muy bien. Venga, una morada. Que no salgan comunes. Ya. Coche de bloques. Maximizado. Madre mía. Cuatro máquinas. Hemos abierto ya. 11 No nos ha salido ninguna que no tengamos maximizada. Por Dios. Venga. Ay, mía. Todavía no sube el nivel Por Dios Venga Vamos a subir de nivel ya Bueno, épica Bueno, ya Venga, un ariete por Dios Por Dios, por Dios, por Dios Un ariete Venga, vete tú Venga, bueno, 5 gemas 679 Bueno, espérate que me he ido de un poco el tema Dos máquinas Venga, que hemos abierto ya muchas Común Común, venga chicos Cruzo los dedos, eh Cruzo los dedos Los tenemos todos maximizados Maximizados todos 680 gemes, Última máquina Quiero que suba de nivel Con esta bola morada ¡Bien! Jolines, Relámpagos, Centellas. La catapulta. Pues bueno, no está nada mal. Y ya está, chicos. Venga, en el próximo vídeo fusionaremos este coche. Me voy a despedir ya. Dejar un like si os ha gustado el vídeo. Si queréis que suba este próximo coche fusionado, me da igual lo que queráis dejar un like. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.